¡Ah! ¡Es susto! ¡Lazar! ¡Gracias! No, no puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Muy buenas tardes! Oh, me, ¡Muchas gracias, Lazar! Por Gracias por el raid. ¿Cómo estáis, gente? Gracias por seguirme, Francisco3X3. Eh, 9472 tg de JJFR7JR. Gracias por seguirme. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Ay, vaya, vaya, vaya. Y ahora agüita ¿Qué pasa gente? Bienvenida gente, ¿cómo estáis? ¡Ay! Con su pie yusanuser Me meten un 5 ahí porque sí. Muchas gracias por seguirme, gente. ¿Cómo estáis? Ahora agüita.